Casco, bueno, en primer lugar, <coughs> agradeceros la, <coughs> la exposición que, ha, que habéis hecho y sobre todo agradeceros eh, <coughs> que vengáis a poner blanco sobre negro ya no las condiciones de trabajo más que precarias de, de este colectivo que, que ya las conocemos, aunque tampoco está de además eh, que nos las sigáis recordando porque, porque siguen siendo las mismas. ¿no? Pero sobre todo que hayáis venido a poner negro sobre, el sobre blanco que en este caso que el Gobierno no ha hecho algo que, que este Parlamento le, le había mandado hacer ¿no? eh, y en, en concreto tres mandatos, en mi opinión tres mandatos eh, que debería haber hecho y que además eh, en todos ellos fueron aprobados con digamos con la firma de los grupos parlamentarios que apoyasen al ...en este caso en dos legislaturas al gobierno correspondiente... ...por lo tanto razón de más para que el gobierno hubiera cumplido... ...porque no era algo que se le imponía desde una oposición... ...sino que venía con su esto, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece, nos parece grave que no se esté cumpliendo... ...porque además son cosas, eh, como decía, eh, que venían con el aval... ...de los propios grupos que componen el gobierno... Que, está, que lo que se le mandataba está perfectamente dentro de sus competencias, es decir, aquí no se podía decir, bueno, es legislación laboral y esto aquí no podemos hacerlo, sino que eran cosas que podían hacer y por lo tanto pues, nos parece especialmente grave que no se haya hecho o se haya hecho mal. ¿no? Eh, las tres cuestiones, eh, pues bueno, nosotros desde nuestro grupo lo que nos corresponde ahora es atendiendo a lo que hoy habéis dejado aquí claro, es eh, seguir presionando al Gobierno y valorar qué iniciativas volver a hacer eh, a ese respecto, aunque en mi opinión particular, eh, si eso ya está mandatado, pues eh, el Gobierno tiene que cumplirlo, ¿no? Habrá que presionarle por, por todos los medios, ¿no? Porque si no, pues podemos hacer 8.000 iniciativas sobre la misma cuestión y y se ve que no se cumplen, ¿no? Computar adecuadamente los accidentes los accidentes en este sector. Esta es una de las primeras cuestiones que habéis puesto sobre la mesa, que más a los datos que habéis dado, pues que, que nos ha cambiado. Entonces, eh, bueno, yo sí os haría eh, una pregunta, si, bueno, si creéis que, que el Gobierno ha hecho algún mínimo esfuerzo por esto o directamente no han cambiado nada y, por lo tanto, pues, lógicamente tienen los mismos datos que, que antes, que eran los que habéis puesto sobre la mesa. Luego la segunda cuestión, que es la de la la de la guía, hombre, a mí, eh, pues bueno, yo creo que esto solo se puede calificar en base a lo que habéis expuesto de una auténtica chapuza, ¿no? Es decir, eh, tienen el mandato, de hacer un, el mandato parlamentario de hacer una guía, no la conocemos en ningún sitio. Cuando un grupo parlamentario, en este caso EH Bildu, pide a ver qué ha pasado con esa guía, en ese momento la reciben, la reciben ellos. Parece ser que no la tenemos eh, visible ni siquiera en la web de quien supuestamente la ha elaborado, que es Osalán. Y luego, además, pues nos contáis que no solo tiene errores, sino que tiene incorrecciones y, además, en materias legales, en materia de legislación laboral, lo cual a mí pues, me parece muy grave. Que, que un organismo de público del Gobierno Vasco emita una guía donde, donde se recogen errores en cuestiones legales, pues me parece muy, muy grave, ¿no? eh, Y luego, pues otra serie de cuestiones, eh, que yo no voy a decir que sean menores, eh, pero bueno, eh, como que. bueno, de lo que habéis dicho se deduce, ¿no? que entiendo yo que no tiene en cuenta, por ejemplo, los, lo que son trabajos de cuidados, que parece ser que es una guía expresamente hecha para lo que sería trabajadoras de hogar en sentido estricto, pero que todas y todos sabemos que las trabajadoras de hogar, y bueno, por, las, por las, también por los documentos que vosotras tenéis en vuestra web, que las trabajadoras de hogar en un porcentaje muy muy alto no se dedican a trabajo de hogar sino que hacen, eh, en realidad, ayuda a la dependencia, cuidados a, a personas dependientes, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no?, del sector. Pregunto y digo, si esa es la realidad del sector, pues tampoco está en la guía, ¿no?, que, que creo que sería otro de, de los problemas de, de la guía. Entonces, pues bueno, esto solo se puede considerar de chapuza y en, en opinión de nuestro grupo, pues yo creo que lo único que corresponde es que que el gobierno eh, retire la guía si es que está en algún sitio porque además no se encuentra que esa guía no vale y que, y que tienen que elaborar la guía ¿no? y bueno a mí me gustaría preguntarles directamente si ustedes eh, en caso de que el gobierno tuviese bien dirigirse a ustedes para contar con ustedes en la elaboración de esa guía si estarían también dispuestas a, a colaborar en ella teniendo en cuenta también que ustedes han han manifestado que, que Osalana a la hora de elaborar esta guía pues no ha contado con, con la opinión de, de personas que conozcan, que conozcan el, el sector. Yo creo que tendrá que contar con ustedes, me imagino que con otro tipo de asociaciones o sindicatos que conozcan el sector, y por eso les pregunto, les pregunto esto. Y luego la tercera cuestión, en la que parece que tampoco cumplen, que es la, el estudio también que se debería haber hecho y además a propuesta, porque fue la, la iniciativa que ganó en el debate parlamentario de los grupos que apoyan al gobierno con, con otro grupo, de, bueno, de estudiar qué pasa, cuáles son las dificultades para que estas trabajadoras puedan, eh, puedan solicitar las ayudas a la conciliación bueno, eso parece que no llega. Ahora parece ser que se nos dice que están en ello, que va a llegar, que se ha eh, encargado a, a determinado, eh, no sé si departamento de la universidad, no recuerdo bien. Bueno, pues un tercer mandato que no, que no se cumple y que, bueno, mi grupo esperará a ver si finalmente llega ya, como se parece que se, que se está diciendo ahora, y si no, pues también insistiremos en, en, en esta cuestión. ¿no? Nosotros pensamos que si se podía. Podía resolver este, este problema, más allá de ese, de ese estudio, pero bueno. Eh, y luego sí que me gustaría aprovechar también la, la ocasión. Eh, porque también en los documentos que ustedes aportan. Eh, se sigue evidenciando que hay un incumplimiento absoluto. Eh, simplemente de la legalidad. en cuestiones eh, laborales. no o sea los porcentajes que ustedes dan en. En la estadística 2017 que tienen en su web, a mí, bueno, pues me parecen brutales porque son todos de eh, 70 y pico por ciento para arriba, 70 y pico por ciento en que trabajan más de las horas, en no, lo de, no los descansos, un, no sé si recuerdo bien, un, no recuerdo el porcentaje, pero elevado de personas que no disfrutan vacaciones que les corresponden, etcétera. Entonces, a mí se me antoja complicado y puedo entender que haya problemas, eh, a la hora de, de que Inspección de Trabajo actúe en casas que no son eh, empresas, pero bueno, mmm, yo creo que algo más se podría, se podría hacer y mmm, me parece que, que no tiene cabida eh, decir que… Que inspección de trabajo no puede entrar en las casas cuando estamos viendo que se incumplen cosas como las vacaciones? No hace falta entrar en una casa para saber si esa persona eh, está pudiendo disfrutar de las vacaciones que le corresponden, para ver si hace los descansos de 12 horas entre jornada y jornada que tiene cualquier trabajador por estatuto de los trabajadores, salvo excepciones. Bueno, entonces, eh, bueno, esta es otra, otra cuestión que el Gobierno vasco con competencias para, para resolver o por lo menos para minimizar, pues que creemos que, que no está haciendo y que nosotros pues intentaremos también eh, tener iniciativas o presionar en ese sentido. Nada más y agradeceros las explicaciones.